En alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rápago, gol, gol. gol, gol.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 Rafa, Rafa, bol, Rafa! Bol, bol, bol! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son tres horas diarias de pura candela, de puro debate. En los 910 de la AM, la voz del Río Grande de Todelar. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Desde el estadio Atanasio Girardot Y donde juegue Nacional y Medellín A través de la voz del río Grande Y también los domingos en Teleantioquia En vivo en directo, Teleantioquia TV en grande A esta hora se juega el partido entre Nacional y el Bucaramanga El marcador está 0 a 0 0 Nacional, 0 Bucaramanga Estaremos pendientes de lo que acontezca ...en el estadio Atanasio Girardot... ...queremos decirle que... ...el Envigado jugó... ...y empató... ...uno por uno con el Deportivo Pasto... ...y el Río Negro que iba ganando... ...empató con Petrolera... ...de visitante dos goles a dos... ...Deportivo Independiente Medellín... ...jugará mañana... ...frente a la equidad... ...pues bien... ...les damos la bienvenida al Superdebate... El programa más diferente a todos en radio y televisión y ahora como siempre nosotros con Everfit siempre imponiendo la moda. Bueno, le quiero contar que tenemos premios... ...para la gente que nos llame ya a nuestras líneas telefónicas... ...participen 232-4604... ...236-4604, llaman... ...y al 01 051 5015 vamos a estar entregando... ...las prendas de Funkron... ...que tenemos para hinchas de Nacional... ...para hinchas del Deportivo Independiente de Medellín... ...aquí tienen las prendas que va a entregar... ...el gran equipo deportivo... ...entre los que llamen esta noche y respondan... ...hay una pregunta que deben responder... ...¿cuál es el futbolista que más veces... ...ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional... ...¿cuál es el futbolista que más veces... ...ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional... ...esto lo estaremos... Eh, ...respondiendo... ...al final de nuestro programa... ...bueno... ...a esta hora pues... ...no ha terminado el partido... ...entre Nacional... ...y el equipo del Bucaramanga... ...que sigue 0-0... ...un buen primer tiempo de Nacional... ...con opciones de gol... ...pero sin concretar... ...de esto ya vamos a estar hablando... ...y de Medellín, que mañana, mañana... ...el Deportivo Independiente de Medellín... ...enfrentará en condición de visitante... ...que lo repito, a la equidad en el estadio... ...debe ser en el campín o en techo... ...¿va a ser en techo? Bueno, va a ser en techo el partido... ...por ahora, queremos saludar a nuestros panelistas... ...le damos la bienvenida a esta hora... ...al hombre que no tiene pelos en la lengua... ...va siempre al frente con la verdad... ...no se le arruga ni le tiembla la voz... ...para decirle cuántos pares, son tres moscas... ...y además es genéticamente verde... Acabamos de llegar del de Girardón, de no pudimos terminar el juego. Allá está la boya, el charrúa Cuello en Núñez, relatando por la voz del Río Grande. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, progresos en nacional, sí... Fútbol de menos toque y más buscar la puerta contraria Sí, pero el problema persiste, meterla Meterla en la portería contraria Y Bucaramanga, un equipito que vino aquí a defenderse Aguantar las cosas Ya a esta altura se están tirando todos al piso Todos están lesionados Y finalmente pues, se van a llevar el botín del 0 por 0 Porque en Nacional hay una incapacidad completa para meter un gol el mismo problema peregne de Atlético Nacional, le queda esta tarea al profesor Osorio ya comenzar a mirar qué va a hacer para tratar el tema de definición, que por cierto en este juego se ve bastante pobre. Bueno, señor González, ahí seguimos mirando el partido. ...que está por culminar, sigue 0-0... ...pero vamos a saludar a esta hora... A ...don Gustavo Osorio Salazar... ...el comentarista de Antioquia... ...que también lo veo muy elegante con Everfit... ...don Gustavo Osorio... ...claro, las prendas de moda son de Everfit... ...bueno, hombre... Mmm, ...primero, en el caso de Atlético Nacional... ...hoy, el técnico Juan Carlos Osorio... ...hizo mucho revulsivo... ...mucho cambio... ...no solamente en la nómina... ...sino también... En las, posiciones, en las posiciones, yo sé que Juan Carlos es de la idea Que los jugadores tienen que ser polifuncionales Pero hay jugadores que no rinden sino en determinadas posiciones Yo no veo a Mafla como carrilero y menos por la derecha Cuando él es zurdo Ahora, que muchos jugadores se enganchan para la pierna que es Y hacen goles, hacen pase gol O eh, hacen que les cometan falta cerca del área Las fabrican, es diferente Pero mmm, a Mafla no lo veo ...en esa posición... ...a el señor Candelo... ...sí, porque Candelo... ...cuando enganchó para la pierna hábil... ...la derecha, jugando por el costado izquierdo... ...él estuvo... ...como pez en el agua, haciendo paredes... ...y por ahí remató a la puerta... ...estoy hablando del primer tiempo... ...ahora, en el caso de Harlan Barrera... ...hoy se dio cuenta el técnico... ...o seguramente en los entrenamientos... <coughs> ...que Harlan Barrera se había perdido en Manizales... ...había quedado aislado... ...porque... Lo pusieron por banda, y por banda derecha, también con el perfil cambiado. Y repito, hay jugadores que con el perfil cambiado funcionan, pero no todos son Messi, no todos son Messi. Entonces, en ese caso, a Harlan Barrera se le aisló, no funcionó, y hoy fue clave en el primer tiempo, porque él vino a la mitad y era el que daba juego al equipo. ¿Por qué daba juego? Porque él venía y recibía el primer pase de Valdomero Perlaza, que entre otras cosas, como bien lo relata Rafa Gol, en las transmisiones, Valdomero Perlaza parece el hombre del comisario, porque juega sí o sí, volante eh, perdón, volante mixto, volante de apoyo, o hoy, o hoy, hombre, el último hombre como pivote, y... Y por allí estaba haciendo las cosas bien o hizo las cosas bien en el primer tiempo, aclaro. Y Harlan Barrera venía y recibía el primer pase de él y era el hombre que distribuía a izquierda, a derecha, pero iba también a terminar la jugada. Porque Juan, con Juan Carlos Osorio hay que correr sí o sí. El señor Harlan Barrera no es que recibía el primer pase y la, y la ponía en, eh, a uno de los receptores por izquierda, por derecha o por el centro, no tenía que seguir corriendo e ir a terminar la jugada y estuvo a punto de terminar una jugada no, no. que desde el piso le pega una pelota, alcanza a contactarla, alcanza a pegarle y la saca el arquero providencialmente con una reacción inusitada, el arquero Vargas de Atlético Bucaramanga pero también veo cosas como que el señor Daniel Muñoz hoy Empezó de lateral, después el técnico lo pone de volante. Y yo creo que hay cosas para corregir allí porque no todos los jugadores funcionan en otras posiciones diferentes a la original. Porque por ahí se puede enloquecer el equipo. Yo vi el equipo a veces enloquecido con Daniel Muñoz en la mitad de la cancha. Hoy, por ejemplo, Boca Negra, que en el partido pasado fue volante, ahora zaguero central. Y eso, a veces, esa desubicación también la nota el jugador. En la cancha que puede que no se siente cómodo. En el caso de Independiente Medellín, Medellín juega mañana frente a la equidad en la ciudad de Bogotá, en techo, ya terminando esta jornada. Esperemos que Medellín eh, sume porque hay equipos que picaron en punta. Un Deportivo Cali ganó los dos partidos, los dos primeros partidos los ganó y el de ayer lo ganó por goleada frente a Jaguares. Entonces tiene seis puntos y tiene una buena diferencia de gol. Si no estoy mal es más cinco, la diferencia de gol del Deportivo Cali. Sí, porque ayer hizo cuatro goles y había ganado 1-0 Atlético Bucaramanga ya sobre el remate del partido. Así que Medellín deberá ganarle el partido y Terminó. hacer goles. Sí, Terminó. Terminó. 0-0 Nacional Bucaramanga. Acaba de terminar 0-0. Bueno, un resultado que, no, eh, que no, no se esperaba. Que no se esperaba y que no es, eh, no es acorde, que no hace acorde con lo que busca Juan Carlos Osorio, que es ganar de local y ganar de visitante. Ganó de visitante, pero ahora empató de local, suma cuatro puntos, así que debe haber alguna preocupación en Juan Carlos Osorio de cara a lo que viene. Y no se olvide, Rafa, que dentro de 72 horas juega Atlético Nacional. Octavos de la Copa Águila Contra Independiente Santa Fe. Santa Fe Es lo que llamamos nosotros la Copa Colombia Mire, a Nacional le acaba de suceder Lo mismo que al Envigado Envigado le ganó a Millonarios en Bogotá Y ayer empató con Pasto Aquí en el estadio de Envigado Y Nacional que le había ganado Al Once Caldas Hoy le empata al Bucaramanga 0 a 0 Bueno Sigamos en el debate, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo, es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia, cuando venga a Medellín, venga a dónde, al Hotel Dan Carton. Y estamos con Global Sport, líder en mercado deportivo, activación de marcas, patrocinios, megaventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol en Colombia. Llámenos en Medellín, en Medellín, 444-6529, 444-6529. Si usted quiere que su marca aparezca en las vallas electrónicas de todos los estadios del país, debe llamar a Global Sport. Y con la Liga Antioqueña de Fútbol Que celebra 90 años 90 años de conocer historias, personajes 90 años de celebrar goles De llorar derrotas, de recorrer cancha, 90 años y más de 100 títulos en selecciones Antioquia La Liga quiere compartir esa alegría Con todos sus hinchas, jugadores técnicos, directivos Que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño Liga Antioqueña de Fútbol 90 años de ver rodar la pelota bueno, sigo saludando en la mesa del debate, Papá, ¿qué tal? cirujano del comentario, qué bonita pinta tienes. Las prendas no, de Berfit y Benfit, espectaculares, indudablemente. Bueno, eh, muchas cosas para, para hablar de hoy de Atlético Nacional. Primer tiempo de seis opciones, de hoy clarísimas, eh, muy superior nacional al conjunto del Bucaramanga. De esos resultados injustos, indudablemente, la que, lo que ha ocurrido hoy en la Tana Ciudad de Pero varias cosas para rescatar, por ejemplo... Una en el banco, varias veces vimos a Juan Carlos Osorio hablando con Enríquez Hablaba más con Alexis Enríquez, cuestiones tácticas, de estrategia que con el mismo Pompilio Páez eh, Llama la atención porque una de las alternativas que quiere Osorio más adelante con Alexis Es tenerlo como uno de sus asistentes técnicos Y hoy ya como que comenzó a ensayar, Enrique estaba de suplente Estaba de suplente para entrar en la etapa complementaria lo otro tiene que ver, perdón, la repotenciación de Candelo, ¿no? Aquí definitivamente en, en Nacional no van a trabajar vagos como lo fue en el semestre anterior Candelo, ¿no? Es una transformación total la repotenciación de un jugador que estuvo sobre la izquierda, no sobre la derecha como casi siempre lo hacía en el primer semestre. Lo de la Barrera, estamos de acuerdo, la Barrera, en el ensayo del primer partido contra el Caldas de Manizales lo, lo mandó Osorio a una punta, a la punta derecha, no dio resultados, perdido, y hoy sí como armador, como en su mejor momento en el Junior de Barranquilla, tranquilamente suelto eh, a la espalda del centro delantero, equivocación lo de Mafla, indudablemente lo de Mafla Nunca, yo creo, en su vida había sido puntero derecho y hoy fue en el primer tiempo puntero derecho, ¿no? Eh, era lateral izquierdo, está bien, póngalo de, la, de puntero izquierdo, pero lo puso sobre la punta derecha y estuvo Mafla muy perdido en el primer tiempo. Sin embargo, con esa deficiencia de Mafla y con la deficiencia de Daniel Muñoz, ahora, la intención del técnico, sí, por supuesto, veía que Bucaramanga no atacaba así con un hombre, ¿para qué espero con cuatro hombres a un solo atacante del Bucaramanga? Dijo a tres centrales y sacó a Daniel Muñoz hacia la zona de recuperación, y Daniel Muñoz sabía que, mi estimado Rafa, no manejaba esa zona de recuperación tan bien como lo hace de lateral derecho. Cosas buenas, en su mayoría, para un atlético nacional frente a un Bucaramanga, también como siempre muy pobre, de regulares presentaciones aquí en el estadio Atanasio Irardó. Y, y del Medellín. Reconfirmamos la contratación de Deiner Quiñones, de Alexander Quiñones, jugador que pertenece al Medellín, que tuvo una sola actuación, este volante armador que fue de Selección Colombia en el Sudamericano, sub-20 del 2015 en Argentina, que fue al Mundial de Nueva Zelandia del 2015 allá en Europa, y que se había ido para México, para Santo Laguna, pues lo ha traído Medellín, es ver que participó allá en, en 17 partidos en México, lo ha traído y es una de las contrataciones para este segundo semestre. Y todavía a la espera de llegar a un acuerdo al 100% con Didier eh, Moreno, mi estimado Rafa. Bueno, muchas gracias, cirujano. Seguimos saludando a nuestros panelistas. Acaba de terminar el juego en el estadio Atanasio Miral 2-0-0 y a esta hora también... El super debate de Teleantioquia lo enlazamos con la voz del Río Grande 900 días en el AM. La gente que sale de la del su Girardot, que va para sus casas, pues pueden ir escuchando. Y por el celular, los que quieran, a través de la aplicación de muestra de Rafa Gol, lo pueden ver. Eh, a ver, don Juan Diego, me gusta esa pinta suya de Berfidi, Bifeli. Los hombres elegantes... Para profesionales siempre... con estilo como usted. Correcto, a ver, hable director. a ver de su fútbol. ¿Cómo iba nacional? Muchísimas oh, sí, gracias, señor director. Un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Bueno, creo que hoy ha sido otro de los exámenes para seguir trabajando para eh, Juan Carlos Osorio con el atlético Técnico Nacional. A ver, yo creo que esto de, de, de, de la rotación que él implanta no es nuevo para nadie. Y la gente de Nacional está acostumbrada a ver esto en un técnico que en el pasado, que ya, ya, ya estuvo y se vio. Eh, se notó por cantidad de compromisos Donde el técnico de acuerdo a las circunstancias de juego Y características del rival Él potencia a los jugadores No era raro, era a Candelo Ese Candelo por punta derecha tenía una, una, una función Ahora por punta izquierda tiene otra función Y se le clarifica más el panorama por la pegada que tiene Y lo logró, logró en algunas oportunidades Rematar al arco de Cristian Vargas en este partido mental Bucaramanga Demostrando pues también una opción importante allí como un elemento para pegarle de fuera Nacional tiene lo más importante La posesión de la pelota eh, Domina el rival de, Falta la finalización Falta la llegada del gol Eso es lo que le, le queda al equipo Después del partido de Manizales Y ahora el partido en la ciudad de Medellín Frente al Bucaramanga Hoy por ejemplo se evidenció con un Bucaramanga Totalmente encerrado Es que yo creo que hoy Aldair Quintana Fue un, fue un espectador más del compromiso Exigido un rematico en el primer tiempo de, de John Pérez que salió desviado y luego otra jugada del mismo John Pérez que no logró concretarse Sherman Cárdenas cuando quedaba solo frente al golero de Atlético Nacional. Pare de contar en la primera parte y en la segunda ni hablar, fue total dominio de Atlético Nacional lo que... Se va eh, mostrando lo que quiere el técnico Juan Carlos Osorio, que es tener un equipo de posesión de pelota, de presión continua del rival y sometimiento del mismo, pero falta la definición. Hoy tuvo a los dos goleadores y metió a, a Barcos y metió a, tuvo a Cuchi también, pero infortunadamente no logró entrar a en la pelota. Muchas acciones de gol, muchas acciones, muchas llegadas al arco del Bucaramanga, pero no se pudo concretar. Así que vienen partidos. Vienen compromisos, ajustes que hace el técnico, viene la Copa Colombia para irle dando salida a otros jugadores también que deben estar dentro de ese proceso del cuadro atlético nacional. Creo que por ahí se va logrando el objetivo y va llegando Nacional a ser el equipo pues que imponga y mantenga y recupere el nivel y la, el goodwill que ha ganado a nivel internacional. Esperamos también por parte Independiente de Medellín mañana frente a Equidad que también rubrique su trabajo, un equipo que... También está eh, reforzando la hinchada que no se desespere, la hinchada que esté tranquila, ah, exigen contrataciones. De... Después de <risa> ver el partido frente a frente el partido anterior está y está ver el nivel de jugadores, y creo que no es para, para tener demasiada, demasiada desesperanza, no. No, y le exigen a los técnicos, eh, increpan a don Raúl, increpan a, eh, No, y me parece que por ahí no es tanto. Esperen que vayan pasando los partidos y de ahí se van viendo las necesidades mañana es otro examen frente a equidad y creo que por ahí va a ser también otro de esos exámenes para lo que va queriendo Alexis Mendoza con esa institución roja, don ¿no? Rafael a mí no bueno, me extraña pero, para pero nada pero lo que sí quiero significarle, señor González, es que a mí me parece que hoy el arquero Aldeir Quintana, como dijo Juan Diego no tuvo trabajo, pero el que fue figura fue el arquero del Bucaramanga. Cristian el ah, pollo sí, Vargas trabajaba en Nacional. Le vamos claro. a llorar seguramente. Pero acá, pero acá a Cristian Vargas no le vamos a dar nada, ni siquiera no. una línea, porque aquí le tenemos bronca a Cristian Vargas. ¿Quién le tiene bronca? No. Tenemos bronca, Cristian Vargas Pero es uno, oiga, es una sí. bronca enfermiza de toda la vida Y es Atlético buen arquero, Nacional. ojo, es buen arquero pero hoy fue y Por ahí hasta se ganó la Copa Colombia, si mal no estoy con Nacional ¿Por qué no te lo llevas para Medellín y acabas el problema? Es un arquerito de pipiripado oiga, ¿Sí vio? Lo que ocurre es que hoy Los remates de Atlético Nacional no tuvieron Ni la potencia, ni la dirección <susurra> Ni la ubicación del balón que requiere, se requiere para el gol Ahora vamos a llorar a Cristian Vargas Si ustedes lo quieren llorar, llórenlo Pero si usted le pregunta a la de nacional ¿A quién queréis? ¿Cuál, cuál biblia? ¿A, ¿A Cristian a Vargas, Vargas no. o a Quintana? ¿A quién queréis? A Barrabás. ¿Cuál sería la respuesta, no, pues, hombre? Ese yo ya, es un sé de toda la vida. Yo ya sé ah, va, no, que no le vas a dar nada a Cristian Barrabás. No, es, pero, que, es que no pero, oiga, es... Pero, oiga, pero... Yo, yo no tengo, tengo que darle tema, nada pero, a nadie. Pero tengo, tengo un tema más trascendental que ese. Resulta que cuando llegó el señor González al estadio, sí. yo le dije, mira la formación de Nacional, Cristian Mafla... Que lo conocimos de lateral izquierdo Iba Está, de, de, está de puntero izquierdo Iba Está de, de puntero de izquierdo ese, pero Y, y, y Bocanegra sí. que jugó de volante ahora De zaguero central, bueno hay muchos cambios Y entonces dijo el señor González Yo apruebo todo lo todo que haga lo el que maestro haga. Espero yo Que cuando el maestro se equivoque Usted siquiera quiera Diga lo que, que, que se haga diga el maestro. Que se y le entiendo perfectamente lo de, Mavla, lo de Mafla Quería llenarse de motivos ...para darse cuenta que con ese no pasa nada... ...yo quiero ver cuántos partidos... Ah, tan fácil, ...va a volver ¿no? a jugar no, no, tan, Mafla... Tan fácil. ...o de arquero... ...o de lateral... ...o de delantero de lo que sea... ...quería llenarse de motivos... ...porque él es un hombre... ...ecuánime en sus cosas... Pero, ...yo no puedo llegar aquí a Nacional en este momento... ...échenme a Mafla... ...yo lo quiero ver... ...¿cómo le fue a Mafla? ...le habrá dicho el informe... ...ni existía siquiera... ...no existía... Voy a hacer un ensayo con él Hizo el ensayo Mire, Y se llenó de motivos no, Yo quiero no, ver cuántos partidos no, más un Jugará Mafra en no, algún puesto de Atlético un, Nacional un, la técnico, un técnico puede hacer rotación Lo que no puede hacer un técnico es Enloquecerse y enloquecer a los jugadores Y hay veces que los jugadores enloquecen Nada. Mire cuando te, estaba terminando el primer tiempo el, ter, el técnico Manda a la mitad de la cancha a Daniel Muñoz Sí, yo sé que Bucaramanga solamente estaba atacando con un hombre Pero no puedo mandar a un jugador a la posi, donde, donde no juega A la posición donde nunca ha jugado De volante de contención pues a un lateral la derecho Ale Eso es enloquecer un jugador Cambiarle los papeles abruptamente No sé, ese no, pues es, mi ese no es mi problema es el problema Pero lo voy sí, a escuchar a usted ¡Qué, adelante qué pena me Voy da con Daniel Muñoz! Si le enloqueció el cambio de puesto... Tranquilo, Danielito, que allá viene el Palacio, Palacios, ah, se acaba mira. el problema. Contigo, Danielito Muñoz. ¡Ay, este loco Muñoz! ¡Ay, no! ¡Qué pena con él! Hombre, como jugador de fútbol... ...por una circunstancia de partido, palabra muy tuya... ...y de tus únicos de la táctica... Las circunstancias del partido exigen hacer un cambio táctico. Yo voy al medio. Mucho problema. Mucho problema eh, ese. Pero, Rafa, Pasar de lateral a jugar al medio. Mucho problema. Hombre, aquí, de ver, ver, yo aprendí. Yo aprendí dentro del ABC del fútbol que el mejor técnico es aquel que saca partido a los jugadores poniéndolo en la posición en que mejor se desempeñan. Así es de hay, hay cosas hoy lo Ese que decía, ABC tuyo hace rato. Que, hace rato que aparece mire, mire, el mire. Z. Esta toda con es como el ABC del Oye. fútbol. ¿Cuál ABC Oye. del fútbol? Un jugador de fútbol, pregunto yo, sí. se va a enloquecer, porque le dice el técnico, correte un poquito más para adelante. Salime del puesto lateral de y te vas allá de volante. Se va, va a enloquecer por pues. si eso. Enloquece, no. Si se enloquece, si se enloquece, no merece estar bella. Hay inundar. que llevarlo al lomo Raba. de bello. Sí, indudablemente que hoy el fracaso eh, eh, dentro de tantas cosas positivas. No, no personal, aquí no hay fracaso. El fracaso no hay es de Mafla, de fracaso, Mafla, no. mafla de puntero no. derecho fue un fracaso, finalmente, hermano, fue un fracaso. Ahora no me parece. Pero dice no es fracaso ya. Tanto así. Déjame hablar, de ese jugador, sí, estoy hablando, estoy hablando, señor. Estoy hablando, estoy hablando, Rafa me dio la palabra, estoy hablando la palabra ver, termine Tanto así quiere González dice, hoy se llenó de motivos claro, el técnico ya para decir que no, no me sirve, sirve el Atlético Nacional O sea que sí es un fracaso No si sirve se... para nada, Ahora, se tiene pero, pero, que ir, Lucio, habrá que aguantarlo porque hay un contrato sí, de por medio Pero lo que sí no hay derecho es que él en un partido oficial lo ponga para llenarse de motivos. Para eso son las unidades de entrenamiento. En las unidades de entrenamiento, Mafla no me sirve puntero derecho, soy zurdo, siempre sigo lateral izquierdo, no me sirve por el otro lado y, y menos de puntero derecho. Lo que pasa es que le es justo. Y, y él justo. no puede llegar a no. decir no. Y él no va, Pero y eso les advierto, además la va a decir: oíste que vos sos muy malo. ¿Y a usted andate, le parece justo andame. con Gianluca Rivera, que es el puntero de derecho nacional? Que se aguante. Que, que ni siquiera el oh, suplente por ir a improvisar no con, con, con, con, con Rivera. El próximo miércoles ante Santa Fe. Es que ah. en Nacional todos tienen que saber. Que no hay titulares ni suplentes Y eso no está en el ABC del fútbol oiga, Pero con el señor Osorio sí está oiga, en, es en su ABC Yo le digo una cosa El único equipo en el mundo Donde todos son titulares Y no hay suplentes Es en el de Rafa Gol De resto olvides hermano Titulares y es un o Si no vea al Real, o si no vea a Boca, vea a River, si no vea a Barcelona. Barcelona. Vea cualquier equipo de Inglaterra. Siempre. Oiga, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que acaba de decir el señor González? Que el señor Osorio Juan Carlos se llena de motivos con un jugador como Mafla. Citando ese caso puntual. Se llena de motivos, claro, para sacarlo del equipo porque lo puso en una posición donde mamita, hermano. Ahí quedó grave Ahí Rico. es como decirle, no jugas más Porque a él lo tiene que evaluar Es la posición seguir. en que juega de lateral izquierdo Pero si él lo pone puntero ¿Cómo lo va a, la, ¿Cómo ataque, va a evaluar? ¿Cómo va a evaluar el rendimiento Por... de Mafla Si lo pone en una posición ya, diferente? Ya de hecho, lo quiere ataque. sacar del equipo así de sencillo oh, Por eso que es sabe. que lo quiere sacar del equipo ah. Y cuando lo saque va a decirle Hermano Vos de lateral no ha dado, no dado pie con bola entonces, yo no sé qué carajos hace Mafla en Nacional. Yo no puedo entender qué diablos hace Mafla en Nacional. Muy malo. Boste Nacional no ha dado pie con bola. Primer punto. Pero te voy a dar un chancecito a ver qué tenés. Así, ah, pero... Ya, listo. Ah, listo. Sí. No mandándolo que a la echar. guerra en una posición en claro, que... Juega, no, hombre, claro, hombre, claro, claro. Eso es injusto. No, y si más es si habla es no. Berraquito, Raquito hubiera Páselo ahí cerquita, páselo de volante recuperador. ¿Qué? Volante mixto. ¿Usted no, Ustedes lo están viendo... Le doy la ¿Usted? palabra a Juan Diego. Sí, gracias, señor director. Usted lo está viendo como si hubiese sido un crematorio para... para es un guerrazo. Es un guerrazo. no. Le está dando de acuerdo a características del rival y condiciones del jugador. Porque es que no podemos hablar de que Máfla sea tan, este, tan mal. Sí, no le ha ido bien como lateral. Ha rendido muy poco, pero en ataque, usted lo, en muchos partidos, tuvo su importancia, su nivel de importancia. Entonces, cambia ¿Cuándo? Candelo. Candelo fue ¿Cuándo? más superior y ahora lo ubica como, late, como, como punta por derecha. Y le ubica el perfil para que busque también el remate o maniobre con su pierna izquierda. De pronto, una, una ah. posibilidad de, de, de, de toque conjunto por dentro. O sea, no. Yo, no, yo no creo que sea crematorio. Y qué pena pensar. Es un ahí, guerrazo. Ahí no es guerrazo para la es que, bueno, posición. le propuso, señor, juegue en esa posición. No. Bueno, eh, Amafla y puede que el técnico tenga otra evaluación de Amafla ya lo hemos visto jugar. No, hasta ahora no ha pasado nada con él. Eh, Rafa, hoy es como delantero. Rafa, Rafa, hoy es que como delantero, Rafa, usted... señor Velosa. ¿El señor cumple o no cumple? No, él? pero para nada, para, para nada. nada. Listo. Fue realmente oh, Rafa, lamentable la presentación Entonces, de no, para usted, señor González. Hace ratos. Que debiera estar en su Bucaramanga, en sus patriotas, en su ungüilita. No es jugador para Atlético Nacional. Bueno, no, Listo, no, bravo, no, no, eso es, para usted no, que... eso es un guerrazo con el pobre jugador. Si lo quieren sacar, échenlo, pero no lo pongan en esas. Es como si Rafa me dice a mí, relate. El charrua relata muy bien, Rafa, gol, ni se diga, pero yo tal vez no soy capaz de narrar como narran ellos ¿Cuándo lo has hecho? A ver, dale ah, sí, Usted que... <risa> recuerda muchas transmisiones que decíamos, decíamos que ya los plazos estaban vencidos para este jugador Vencidos hace mucho rato, no sé qué hace todavía en Atlético Nacional Pero lo estaba defendiendo ahorita, no, no, pero ahora no lo, lo estaba defendiendo, defendiendo. <risa> Ahora lo, lo estaba rato. defendiendo Ah. es que usted lo están tirando al crematorio pero, pero por el partido Osorio, de hoy. pero ¿por qué? porque, porque que lo Osorio, Osorio, por el único El crematorio fue técnico, ¿acaso estamos, fuimos nosotros? estamos hablando, ¿Ah? estamos hablando no, no. de que si debería estar o no en nacional, al fin no, sí o al fin nacional. no, señor no, Osorio, haciendo las preguntas, nunca se compromete, pero estamos hablando de hoy del partido de hoy, entonces es que a Mazla ya lo conocemos, no pasa nada y como hoy ah, lo colocaron, menos, menos, no pasa nada, no pie con bola, Osorio y si le toca narrar usted como profesional ...tiene que ah, de, eh, lo ...no es lleva sí, deba... Yo un bien, desastre, ...si me, un si me, pero sí, me ah. toca, ...lo hago... ...pero, pero no desastre. es mi fuerte... ...a mí una pero vez... ...a mí una yo, vez... ...me no, agarraron un yo, par de bellezas de la radio... ...te vas para el camerino... ...porque tu comentario no me sirve... ...ahí hice el mejor camerino... ...que he hecho en mi vida... ...ni si todavía no lo he podido olvidar... ...todavía no lo he podido olvidar... Qué ...porque es difícil. el deber de uno... ...cuando te mandan y te quieren echar... ...y te mandan para otro lado... Tenés que romperla. Ah, entonces es a Mafla lo bebé. quieren echar. A Mafla lo quieren echar. Si lo hubieran quieren echado, echarlo, grabado, hay que no, no le hubieran dado continuidad. Claro. Mire, hay gente que, la gente no sabe esto, pero a, a Osorio tuvo que relatar partidos una vez que es, fuimos a... A Uruguay no nos salió la, casi la transmisión y Osorio tuvo que narrar ah, del sí. televisor, excelente. Luciano <risa> ha narrado varias veces y le tocó hasta narrar un gol de Mosquera, ¿se acuerdan? El que era el Medellín, Sí, Mosquera de Luis Fernando Mosquera, y narró que, que gol, no lo o sea, quería para nada. Entonces aquí tenemos El mafla de la época, <risa> <Esa> <risa> es, ese era el mafla de ese entonces. <risa> Ay, yeah. mira, mira. Porque o sea, nunca le falta un jugadorcito de pipiripao, que medra que meden, los técnicos como que no lo quieren echar y lo ponen de puntero, insisten con... Eso ha sido constante en la historia nacional, jugadorcitos de poca monta que ahí han estado medrando toda la vida. Pero ahora, la, al, al final de cuentas, como con Osorio todo es rotación, o sea, claro. hoy jugó Mafla, ¿cuándo volverá a jugar? ¡Nunca! La posta y ya regresamos, permiso. Ya vuelve el superdebate debate Por Teleantioquia TV en grande Porque nos mueve el amor y la familia Respetando la vida Porque somos gente esforzada Y emprendedora con esperanza Porque enfrentamos la adversidad Con optimismo Siendo solidarios Porque nuestra voluntad Es inquebrantable Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. Consejos de Educación Financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. y la Supervendencia Financiera de Colombia, adscrita a Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta, ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o Light. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más, sabe a campo.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 Ahora seguimos en el super debate y nos refrescamos Nada más ni nada menos con el yogur de colanta El yogur leg, con cereal y arándanos de colanta Es súper delicioso A mi señora le encanta, a mis niños también Y es ideal para guardar la forma ¿Y qué tal el yogur, Diego? Ya acabé con él Rico en proteínas, bajo en grasa, es lo máximo Y ni qué decir del super boom. Yogur con cereal, ideal para el desayuno, para la noche y cualquier hora del día. Y a mí me encanta el nuevo yogur búfala de colanta, rico en proteínas, cremosito, delicioso. Mm, y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y agradable sabor. Bueno, no olvide, colanta sabe más, delicioso <risa> este yogur, me encanta. Bueno, seguimos hablando ya de, del partido ¿Quién pudo ser la figura hoy del juego? No hubo goles pero ¿A quién destaca usted de Nacional, Luciano? Pues Gerson Candelo hizo un gran primer tiempo Cepelini es un hombre que le va a pelear la titular a cualquiera Y yo creo que por ahí, por, es, por ese par de jugadores Por ese par de, de artistas del Nacional Puede estar la figura de la cancha Gerson Candelo necesitaba ...que llegara a su mentor... ...es que Juan Carlos lo está buscando desde hace siglos... ...a Candelo y Nacional... ...ya lo tenés... ...ya Candelo tiene que demostrarle también... ...mejor dicho, todo el que en Nacional... ...tiene que demostrar que es capaz de esa, ...con esa camiseta... ...sí, la, la figura habría que buscarla... ...de mitad de cancha hacia arriba... ...porque el Bucaramanga poco exigió... ...montó fue una muralla... ...vino Hernán Torres con cinco volantes... Solamente dejó un punta a Carlos Ibargüen, de resto fueron puros volantes, parecía la Fórmula 1 y por eso Nacional trató de equilibrar allí también. Pero le ganó en individualidades Nacional la mitad al equipo de Atlético Bucaramanga y sobre todo porque hoy Gerson Candelo se convenció que él es buen jugador que es un hombre de tranco largo, que desequilibra y que puede llegar a posición de gol. Por fin volvimos a ver el Gerson Candelo cuando estaba en el Deportivo Cali antes de irse para México. Muy bien Candelo, la gran figura de esta noche. Y, muy, y para mí segundo fue Harlan Barrera, ¿no? Harlan Barrera llegó con unos kilitos de más, no jugó casi, no jugó ni dos partidos allá en Rosario Central. Y llegó, lo están puliendo, lo, lo retiraron de la, de la esquina como en el partido de Manizales y por el centro fue segundo mejor partido hoy, segundo mejor jugador hoy con Nacional. Pero yo sí quiero decir algo, es referente al tay Candelo. Ese Candelo jugó hoy como punta por izquierda. No ha sido posición que a el que él conozca. Y de pronto hizo un buen compromiso, cumpliendo los requerimientos del técnico. No podemos decir que el candelo pasado, el candelo pasado jugaba de punta por derecha y no tenía tanta claridad como la tuvo hoy. Pero la figura hay que encontrarla, buscarla por el lado de los volantes: Cepelini, Harlan Barrera, jugadores que creo que por ahí en, en, en ganaron protagonismo de acuerdo a las llegadas en sorpresa. El sistema requiere de le volantes, le volantes que estén pisando área y en eso Cepelini y Jalan Barrera fueron importantes en el partido de hoy. Sí, pero yo creo, Rafa, que también eh, yo creo que vamos a tener que hacer debates eh, en radio también, porque yo creo que va a ser frecuente hablar de la falta de gol de los delanteros. Barcos no marca, Cuchi hoy jugó y tampoco marcó. Mire que Nacional tiene no, no un gol, escucha, si no Nacional bueno. tiene tres puntos y un solo gol ¿Y quién lo hizo? Un volante, Cepelini Así que eso también entraría en el análisis Pero como el señor González no toca al ídolo, no toca al, al eh, técnico extragaláctico y Es que culpa, es el señor Juan es Carlos culpa de él que no metan ahora los delanteros Eso claro. es culpa de él esa es culpa de él. Claro, porque. Que, la, es... que los delanteros no metan goles. Sí, hoy la fabricaron. Porque todas. puede ser el sistema. Porque es que ese es el problema. Osorio no va ni a cabecear, ni a pegar la puntada final, ni a rematar. Osorio plantea, los jugadores le, le entienden o no le entienden. Entonces no el, le están el, entendiendo. El, el, el, no, no, no pero, pero es que hoy no se metió gol, no por falta de, de, de, ah, de, por de trabajo. Vargas. Fue problema de unos delanteros que no fueron capaces de meterla. Porque se crearon todas las opciones, o sea que eso, sí, que eso sí es trabajo del técnico, crear opciones, que no se metió, ya ahí entra el jugador que individualmente no es capaz de definir. Una cosa es crear y otra cosa es definir, otra cosa es buscar la, el, el protagonismo en, en el último tercio del terreno de juego. Es que si Nacional tuvo la pelota, es que fue 70-30, ese fue el, el, el balance de la posición de la pelota, entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que se tuvo, se, se sigue cumpliendo con el ítem de posesión de balón, que es importantísimo en el esquema de Osorio, y la creación, la, la, la ejecución, la eh, elaboración de jugadas en el área rival, que fueron continuas, pero no llegó el gol. No llegó el ya, gol. Ya, es muy oye, difícil para el técnico hacerlo. Oígame, y el tema, el tema también de Kuchi, hay que hacerle un seguimiento a Kucci, ¿no? el goleador en la, en la primera vez con Gimnasia Esgrima, Hoy realmente no, no descrestó, no marcó una diferencia Lleva impresionante. un partido, hombre. Por eso, ya hay, lo que, vas a por eso, hay por que hacerle un, un seguimiento. ¿Qué tan raro, Hay ¿no? que hacerle un seguimiento. Los que llegan a Medina hay que están 40 años, no, los canteranos también. están 40 años. No, no, no, Pero el que también. acaba de llegar a Nacional también. ya no, no sirve, no sirve, hay No escuché en la transmisión de Radio González ni un solo aplauso para Cuchi. Ni para Boca Negra. Ni para Cuchi, no. Ni para Aldeir Quintana ni para mucha sí, gente No, pero usted, usted aplaudió ah. a Candelo Y aplaudió claro. a Harlan y, todo, y a varios A Cuchi, nada, nada Pasó también desapercibido Don Cuchi Que es el seguimiento y ojalá triunfe en el Oiga, fútbol ya, colombiano ya Ojalá triunfe ojalá Pero ojalá sí, me tiene aterrado pero como hoy, está de conformista el señor hoy, González nada de nada, No nada quiere de nada. criticar a nadie Que hay que esperar a Cuchi Y antes decía Ay, no hay que El que llegue a Nacional desde el primer partido los rajos y toca eso Pero es yo eso. sí le vi a Cuchi cositas <risa> interesantes le, vi un delantero con movilidad tratando de juntarse con los compañeros. Yo le vi cositas. Ah, ya lo van a juzgar. Ya van a decir que escuché muy mal. El partido de no, hoy, porque, lo tiene, por, por, por, por, porque juega en Nacional y es muy malo. Pero hoy no el, le fue bien. El, el, el, el escuadro no, no, está, que hoy, malo. no le, hoy no le fue bien, no solamente a él, sino a todo el equipo Atlético Nacional. Porque tenían que ganar ese partido. Claro, tenía que ganar tenían que ganarlo. Tenían que ganarlo. Entonces, no solamente escuché, son todos. Se destacará Candelo, Harlan, pero en global todo el equipo hoy es el perdedor de. Porque para mí es una pérdida no ganar esa cosa que llaman Bucaramanga. No, respete, no. se no. llama Bucaramanga. No. que no es un equipo. Salvo no, Bucaramanga, no, no, no, eso no es no, nada, no, no, no, hombre. No. Es eso un, no es nada. Es un equipo, el por, por eso empató. Cero a No, peor que el no, uruguayo con Perú. Más perúico. grave, oiga, más oiga. grave todavía. Nacional, un equipazo como lo tiene Juan Carlos Osorio y un técnicazo. Y no ganarle. Gravísimo. Al que el señor acaba de minimizar. Gravísimo. De despotricar. De, Gravísimo. de acabar. Gravísimo. El, el Atlético como Bucaramanga. era una cosa, no. el equipo que vimos aquí ocho días contra el Medellín. Pero él le ganó a Junior. Él ah, ¿Le, le ganó bueno, a Junior. Ese bueno, equipito que vos dijiste... Bueno, porque Medellín, patriota. según eso, no le ganó a, nadie. Lágrima, Hoy le gana a Junior. Una lágrima. Una lágrima, como decía Cuello. Era una lágrima. Ah, era. Y, y Bucaramanga es otra lágrima. ¿Sí? O me van a pintar, pues, sí. al Real Madrid. Hoy de Pero a esas no lágrimas hombre. hay que ganarles Porque si no le ganas a esos equipos Puedes quedar por fuera ese No clasificarlo es, no no es Eso es lo que Nacional sabe hacer sí. Ganar a los grandes E igualarse con los chicos ah, man, Ese man, es man. el problema histórico De nuestro equipo Grande Ante, ante los grandes Los pasamos por encima mm. Y cuando jugamos con un chico Nos igualamos con ellos Y dejamos que se lleven un puto latazo Gerardo Como hoy Así de simplecito es Te aseguro pero, que Juan Carlos no, Osorio hoy Gordito, Juan Carlos Osorio hoy debe estar bien preocupado Porque le aseguro que no le gustó el funcionamiento del equipo Pero al señor González le gusta todo lo que le está con preocupado no, es que lo del Bucaramanga hoy Mientras no gane, se preocupa oh, cualquiera ah, no, yo, yo, Menos res, vos Bueno, yo respeto, ah, yo, yo respeto la posición de, de Luciano Pero lo del Bucaramanga hoy es para pensar Porque es que es un equipo que vino a encerrarse en la nacional Y, a le, y no lo dejó definir, no lo dejó finalizar entonces esto requiere un trabajo para a futuro, que no vengan los demás equipos a copiar lo que ha hecho Bucaramanga hoy y plantearse de la misma manera para mantener su arco en cero. Entonces se le complican los partidos y, y a la ¿Y qué hay que nacionales. hacer para meter goles, hombre? Sí, sí. ...explicanos vos, ¿estás como tan no, sabio. Eso es lo que. Eso. ¿Y se te la pegó la de Osorio ya, Esa pues? es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué, los máximos ¿qué, tácticos. Explícanos vos hacemos para meter ¿esa goles. Esa ¿Qué hay que hacer para poder definir, para poder resolver tantas opciones de gol que tuvo Nacional en este partido? Esa es la pregunta, Luciano. Simplemente decía eso porque es que estos equipos que se encierran tanto atrás y complican tanto ponen a pensar a futuro cómo se puede complicar... He visto ese partido de Nacional 80 mil veces. Inclusive, ha habitualmente los perdemos. ¿Lo ganan el tercer habitualmente tiempo Habitualmente los perdemos. Sí, habitualmente ya, los lo perdemos. Ya este se empató. 90 mil... hay una ganancia entonces? 90% porque no fue ni, ni 70 ni 80. Fue 90% de posesión de la pelota. Y le doy 10 a un pase que le hicieron por allá a al Sherman que lógicamente no llegó. ¿Cómo no podía llegar? Entonces... Habitualmente los perdemos, hoy no los perdimos. Pero bueno, entonces ya Nacional es un desastre porque no le metió 80 goles a Bucaramanga. No, el desastre lo dice usted. Eh, no, eso, eso lo estás pintando que, vos. Hay que mirarlos del público. Eso lo estás pintando no, vos. No, no, yo estoy diciendo que Nacional es un desastre. Y en ningún momento he mencionado esa palabra o, o, o en algún instante he dicho que Nacional es un desastre hoy. No. Cuando uno tiene 70-30 de posición de pelota, quiere decir que usted dominó el compromiso, que tuvo el balón y que se cumplió el objetivo de tener el balón en el, en el área del, del Atlético Bucaramanga. Que se encerró el Bucaramanga, que cuidó su arco. Ese, eh, ¿Por qué no definió Nacional? Esa es la pregunta. ¿Por qué no encontró el camino Atlético Nacional después de tener tanto tiempo la pelota? Bueno, pues vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero ya Cuchi es malo, Nacional no le hace un gol a nadie. El desastre, pues... Comenzó el apocalipsis eh, eh, eh, an, entre el escuadrón rojo porque Nacional no le ganó a Bucaramanga 40-0. Apocalipsis para Nacional, bueno, ustedes pueden empezar lo que les dé la gana. Al final de cuentas, por lo que ustedes pide de Nacional, como que nos da mucho escosor, ¿no? No, pero es que estamos analizando el partido de hoy, ¿no? estamos... y, y en el partido de hoy ya participó Cuchi, y realmente a mí no me descristó Cuchi, no me llamó la atención Cuchi, no tiene el, tampoco el biotipo, claro que uno recordará que Galván, que Galván tampoco era eh, de gran biotipo y fue un super goleador, pero realmente no fue ese jugador que uno estaba esperando para haberlo contratado con tantas campanillas que se trajo desde de territorio argentino, desde Mendoza, con un equipo de segunda división como gimnasio. Y el gran de Mendoza. De todas maneras, por supuesto, esperémoslo, pero hoy analizando Este con Sí, pero es brillante, cuesta que no ha que no, que, que no jugado sino un partido la semana pasada. Eso es un Pero si fue la figura. El, el Mambo Díaz es vale. lo, lo máximo. eso sí son brillantes. Pues, pero, este pobre muchacho acaba de llegar. Y Alan no oiga, me descristó. Es muy mal. Pero usted no ha podido dormir desde que Alexis Mendoza puso a Mambo Díaz. No ha podido dormir. dormir ah, y y es qué? un gran jugador. ¿Y Hasta por qué ahora, no puedo dormir? En, y eso sí, por un partido, el señor. <ríe> ah, no. Por un partido no El Mambo Díaz terminó también jugando en el torno ¿Y, ¿Y por pasado? qué me va a quitar el Dos sueño el Medellín jugo? a mí? No, Dos porque ver, el gordito pero... habla bien del Mambo Díaz ¿Cómo Usted por... se enoja ¿Cómo? Veloz habla no, no, bien no, no, del Mambo más, Díaz se enoja Lo que pasa es que hago la comparación Ala, viene Perico Díaz para, Ese es un jugadorazo Hoy no me gusta na, na, na, me, Ala, no me gusta Cuchi Bueno, tiene tienes derecho a que no le guste Cuchi, hermano pero es que eso se esperaba de ustedes, es que, no se esperaba otra cosa diferente. Pero es que los jugadores se miden Tranquilo. por actuaciones. Cuchi puede ser de la B, de la H, pero aquí tiene que venir Tranquilo. a rendir. O la, o la bueno, vamos a hacer esta pausa comercial y ya regresamos al superdrate, porque ya tenemos las notas desde el estadio a Tan a subir al lado. El aplauso lo a nombre de DirecTV, que te trae una promoción que lo tiene todo. Compra hoy el plan oro con el 30% de descuento. Y además también tenemos el plan premium para que te lleves tu premio extra. Y DirecTV es la única que transmite la Copa Sudamericana y en HD. Descubre el mejor plan de DirecTV. TV llama allá al 6052-630, el teléfono de DirecTV en Medellín. Y Direct ¡Qué belleza! TV, y DirecTV Go totalmente gratis. Y además, si usted compra el plan, mire, le están entregando nada más ni nada menos que totalmente gratis. Este video bin, video para las personas que llamen 605-2630 en Medellín, se llevan gratis este video Bill para que lo pongan en la sala, para que lo pongan en cualquier lugar, pantalla gigante Mr. Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel, Simonis el paño de los campeones, bandas Clemat velocidad y precisión, Longoni hechos en Italia, el mejor taco del mundo Aramid, calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín bueno, se han visto que aquí en el Superdebate todo lo ponemos de moda. Por eso había que vestirnos con marcas dignas de nuestro estilo. Estilo único, diferente y con personalidad. Como las prendas de Everfit y Befit, como siempre están marcando la diferencia. Everfit y Befit, la experiencia no se improvisa. Sí, señor, ahí está, las prendas de Everfit. Para profesionales con estilo Y estamos también con Funcron Porque en Funcron Tenemos el servicio Para todos De corte, estampación, sublimación, vinilo, textil Y mucho más Desarrolla tu marca es. Estampar campañas publicitarias o políticas Llámanos Funcron 16 años estampando tus ideas Síguenos en Instagram como estampados Funcron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 viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Proseguimos en el Superdebate, a ver Don Elkin la boya, el charrúa Cuello Núñez en el Atanasio, ya terminó el partido ¿Cómo vieron la actuación de Nacional? Buenas noches. ¿Qué tal Rafa Gol? El saludo muy cordial para usted, para todos los compañeros televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. A esta hora en vivo, desde el estadio Atanasio Girardot, donde más de 26 mil hinchas de corazón vieron a Atlético Nacional empatar. Se jugó bien en el trámite, pero lo más importante de un juego son los goles y eso le faltó al equipo Atlético Nacional. Harlan Barrera, Gerson Candelo se cansaron de generar opciones de gol para el equipo verdolaga. Infortunadamente el balón no se metió Y del visitante que atacó poco Tuvo una figura como en la vida Quien hizo parte durante muchos años con Atlético Nacional El Pollito Gar Vargas fue la figura del equipo Humangués, Mi estimado Charro una una lágrima Bucaramanga Buenas noches a toda la gente de Rafa Gol Y a los que están observando Teleantioquia La verdad fue una lágrima No jugó nada Bucaramanga Vino solamente a defenderse y a llevarse el punto y lo logró Nacional fue muy superior No supo llegar al gol su majestad del gol faltó esta noche en el Atanasio Girardot. Barcos tuvo oportunidad, Harlan Barrera tuvo oportunidad. La verdad, varios tuvieron oportunidades, pero lamentablemente la pelota no entró. La última de Barcos pasa muy cerca del palo y todos gritaron gol aquí en el Atanasio Girardot. Mire, eh, hablando con el hincha de corazón, que seguramente hay posibilidad de verlos, mi estimado Charrúa, la gente sale tranquila, porque es que eh, hay diferentes formas de empatar en el fútbol, claro queda la tristeza de no haberle ganado a un rival que como dice usted solamente vino a defenderse, pero Nacional puso todo en la cancha. Puso todo, jugó bien jugó inclusive con velocidad cosa que no se veía en otros equipos de Nacional, pero lamentablemente faltó el gol. Y el 0 a 0 terminó siendo el factor importante para que Bucaramanga se lleve lo que vino a buscar, el punto. Aquí desde el estadio Atanasio Girardot, con el charrúa Andrés Cuello Núñez, quien narró el segundo tiempo por la voz del Río Grande 910 AM, nos despedimos. Que sigan allá los muchachos. Que sigan adelante ustedes ahí, eh, muchachos. gran abrazo. Bueno, muy bien, Adonel, quien la voz al charrúa Cuello Núñez, realmente... Lo del Bucaramanga hoy, lamentable, no fue lo que se esperaba, pero peor nacional, que no fue capaz de ganarle. Tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones, la próxima fecha, todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa Julián, presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias a la segunda fecha del campeonato colombiano, regular presencia de público en los estadios del país, la principal en Medellín, Don Luciano, esta noche con 26.872 espectadores, segunda en Bogotá con 11.772, la tercera en Cali con 10.125 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Bueno, vamos ya de una vez con los resultados de la segunda fecha. Don Caldas, eh, no, estos no son los resultados. Vamos primero con los resultados, eh, compañeros. Los resultados de la segunda fecha del campeonato colombiano que comenzó desde el día viernes con el partido entre Envigado y El Paso donde empataron uno por uno el pasado viernes. El otro resultado se unió Magdalena cero el sábado contra el equipo Atlético Huila cero. Eh, lo, también Cúcuta 1, Santa Fe 0, Cali 4, Jaguares 0, Tolima 0, América 1 Los otros resultados de la segunda fecha del campeonato colombiano Petrolera 2, partido de esta, de esta tarde, Río Negro Águilas 2 También Millonarios 1, Oncecualda 0, Patriotas eh, le empató 2x2 dos dos. Ahora sí, vamos con los resultados, Alianza Petrolera 2, Río Negro 2 Millonarios 1, Once Caldas 0, Patriotas 2, Junior 0, Nacional 0, Bucaramanga 0... ...y mañana el partido entre Equidad y Medellín. La tabla quedó así, primero Cali 6, segundo Cúcuta 6, tercero América 6... ...cuarto Envigado 4, quinto Huila 4, sexto Nacional 4, séptimo Medellín 3... ...octavo Millonarios 3, noveno para Patriotas 3, 10 para Junior con 3. En la casilla 11, Jaguares 3, el 12 Pasto 2, el 13 Petrolera 1, 14 de Bucaramanga 1... La casilla 15 para Santa B con 1, puesto 16 para Magdalena, 1. En la casilla 17, Río Negro, Águilas, 1. Y sin punto está la equidad, Once Caldas y Tolima. Y la próxima fecha del campeonato colombiano, América enfrenta a Patriota. Río Negro se mide a Tolima, Envigado enfrenta a Cúcuta. Bucaramanga será rival de Millonarios la equidad enfrenta a Magdalena. Y los partidos de la fecha número 3, Once Caldas contra Pasto. Vila enfrenta al Cali, Jaguares se mide a Nacional, será el próximo sábado. A las 5 de la tarde, señal abierta de Televisión para el País... Santa Fe contra el equipo de Alianza Petrolera y Medellín el próximo domingo. También el precioso horario a las 7.45, señal cerrada, enfrentando a Junior. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Alberto Arbelaz, ahí está. Entonces, la próxima jornada se... tomando ruta el campeonato y esperamos... Entonces, sí, nos tocó el hermoso horario de las 7 y 45, se la montaron a los equipos de Antioquia, a sí. la de Mayor, a Nacional y a Medellín, y a los otros equipos que, al final del partido, los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin, la voz. <risa> Señoras y señores, vamos a entrevistar a los hinchas de Corazón, hinchas verdolagas y estas camisillas de mujer, cortesía Funcron, para todas esas nacionalistas. Hincha de Corazón, ¿qué pasó con Atlético Nacional, señor? Primero, ¿qué pasó con el verde? Buenas impresiones, muy buen primer tiempo. Eh, la pelota no entró, la voz, pero yo creo que hay buena, hay buena, hay buena presentación de Nacional. Le voy a dar una cuchilla de afeitar la próxima vez. ¿Opinión? Figura el arquero Vargas, salió figura hoy, me gustó mucho lo de Candelo, y hay buenas impresiones con este nacional. Se lo ganó, señorita hermosa. Esta camisilla, cortesía, Funcron, ¿le gustó Nacional? Sí, bastante. A pesar Gracias. del empate. Me parece que quieren hacer el gol ahí dentro, de la, dentro del arco. Hay que pegar más de afuera. Estuvimos muchas. Ellos hacen parte del pueblo Verdolaga, barra de Atlético Nacional. Una barra en familia que van a fútbol a la Tribuna Norte. ¿Qué es la ciclada Verdolaga? La ciclada Verdolaga es un evento. En el cual conmemoramos la obtención de las Libertadores y lo hacemos cada año y esta será nuestra cuarta versión Será este domingo 28 de julio, salida a las 9 de la mañana con encuentro desde las 8 Tendremos las Libertadores a Nacho y tendremos Rifas por allá ¡Qué maravilla! ¿Y la inscripción cómo es? No, es un evento gratuito, sin previo inscripción en la estación Estadio desde las 8 de la mañana, este domingo 28 de julio ¿Cuánta gente espera? Esperamos mil o más, más de mil personas Más de mil personas, ahí está el logo de la cicla de Bordolaga Mamacita, invite la gente Allá los esperamos a todos, si no tienen bicicleta también pueden ir en patines Espero que nos acompañen ese día Que Dios la bendiga A usted puedo dar un besito? <risa> claro <risa> Uy, joven Tranquilo, no hay problema, lo estaré invitando a cine, joven, nos vemos en cine. Vea, le voy a entregar a usted, señora bonita, esta camisilla cortesía Funcron, para que se la ponga verdolante. Muchas gracias, muchas gracias. Y a usted también, venga para acá, ¿le gustó Nacional? Sí, sí jugó, jugó muy, muy bien. Jugaron sí, muy bien. Jugaron bien, a pesar del empate. Mire, de empate. le entrego la... ¿Por qué no se pone la camisilla de Funcron ya? Póngasela, póngasela, quedó bonita. Póngasela, señora. Oiga, el partido qué... Muy bueno, ¿no? Hay que confiar en, en el profe porque vamos a ser campeón. Campeones, vea, le entrego esta camisilla cortesía a Funcron. Usted me hace el favor y se la pone que necesita una modelo bien hermosa. Uy, no, oiga, pero qué modelo. ¿Cómo, cómo? ¿Hay que ayudarle o qué? ¿Tarán? No, Jackie tampoco. Vaya describiendo cómo se la pone. Y ya voy a saludar aquí al niño. Oiga, le quedó bonita. Oiga, se le ve ese corazón verdolaga hermoso. Sí. Acá sí, hincha de el el corazón. Acá sí. Hincha sí. del corazón. Y Ave María, qué corazón. Oiga, usted le gustó el partido, amiguito? Eh, sí. ¿A pesar del empate? A pesar del empate. ¿Se jugó bien? Sí. ¿Usted cómo se llama? Cristóbal. ¿Soltero, casado, separado? Eh, ninguna. Ninguna, muy bien. ¿Y usted le gustó Nacional? Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque tocaron bien la pelota, pero faltó el gol. Vea, le presento una amiga. ¿Usted cómo se llama? Antonia Díaz. Vea, le presento un amigo. Mucho Salúdela. Gusto, un besito. Un besito. De Señorita bonita, le entrego esta camisilla cortesía Funcron, usted es hincha de Nacional, a ver yo veo, se ve bonito ese pecho de hincha de corazón, ¿le gustó el partido? Excelente, muy bien, tenemos un buen equipo y tuvimos muy, muchas opciones de, de meter gol, pero así nos tocó. Señoras y señores, nuestras vo dos vo voces comerciales de Rafa Gol, vea. El 88 aquí, las voces comerciales de Rafa Gol. Aquí termino con ustedes, con los hinchas de corazón. John Pín, decile a Gol que siga. Seguí allá, Gol. Él es pumpín Verdolagas, un aplauso para ustedes. Muy bien, Don Elkin, la voz de, de, del estadio de Atanasio dos Vamos a hacer el sorteo de entre las personas que llamaron. Mientras, a ver si podemos salir nuevamente con la figura de la cancha. Luciano, un número del 1 al 200... 45. El número 45 corresponde a Lina Acevedo, barrio Barbosa, seis personas en el programa, cuatro hombres y dos mujeres. Gustavo. Número 22. ¿Y qué? 22. El número 22 para Socorro Jaramillo en el barrio La Floresta, cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres. 99. El número 99 Corresponde a Yolanda Torres en el barrio Prado de Medellín. Tres personas ven el programa, dos hombres, una mujer. Juan el Diego. 122, Rafa. El 122 para Gilberto Murillo en Palmas, en Medellín. Tres personas ven el programa, dos hombres, una mujer. Vamos al Atanasio. A ver, don Elkin, la voz, la figura de la cancha. A ver, Elkin. Bueno, parece que hay problemas con la señal desde el estado Atanasio Girardo. Eh, cerramos con vitrina, Luciano para Sergio Gutiérrez en Buenos Aires y para toda la gente de Itagüí y de Vitagüí Estéreo, donde está nuestro amigo el gurú del sabor. Gonzalo Gonzalo Mejía y también Arnulfo Rodríguez en Itagüí, al igual que Yesid García. Jorge Enrique Vélez, Leo Mario Bedoya, Manuel Moreno y Carlos Duque en Bogotá. Juan David González, Juan Sebastián Bustos en Bogotá, Eric Herrera en Cartagena y Néstor Velandia, que está pasando vacaciones en San Andrés. Bueno... A todos ustedes muchas gracias, se nos acabó el tiempo, si Dios lo permite, entonces eh, el próximo domingo estaremos acá, feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Dios me hace vivir confiado, Dios le bendiga, permiso.